Como preámbulo para entender el modelo educativo de la UPC, es importante que recuerdes cuál es la misión y la visión de nuestra institución. La misión es formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú. Mientras que la visión es ser el líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación. Para referirnos al aprendizaje por competencias, primero debemos considerar que las competencias son la combinación entre los recursos cognitivos, que comprenden conocimientos, habilidades, comportamientos y capacidades, y los recursos no cognitivos, los cuales están relacionados con los valores y las actitudes. El modelo educativo de la UPC está formado por un conjunto de lineamientos que resumen su filosofía académica y orientan el proceso educativo en una dirección que conduzca al egresado a desarrollarse personal y profesionalmente, de acuerdo con las exigencias del país y del mundo. El modelo educativo UPC lleva a los estudiantes a formarse por competencias general y específicas. Las competencias generales son transversales a todos los programas de la universidad y son el sello del estudiante de la UPC. Las competencias específicas son propias de cada programa o facultad. Comparten competencias generales, pero se distinguen según cada carrera. A continuación, te presentamos las siete competencias generales de la UPC. Ciudadanía, comunicación escrita, comunicación oral, pensamiento innovador, razonamiento cuantitativo, Pensamiento crítico. Manejo de la información. Ahora, avanza en el contenido para contestar un sencillo cuestionario sobre lo explicado en este video.